Hola, buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Pule Lectura. Hoy vamos a leer los episodios 4, 5 y 6 del libro de recopilación y cuentos con amor de Emilia Pardo Balzán. Voy a compartir pantalla desde, desde el escritor denominador. ordenador y cuando me digáis que está, es, eh, eh, vale, eh, se ve bien... Sí sí. sí, sí. Carvajales de Alba se ve bien. Sí. Antonio sí. se ve bien. Sí. Bueno, eh, podéis comenzar vosotros, Carvajales de Alba, Zamora. Vale, Antonio. Sí. Empieza Laura Vicente. Sí. Un, a ver, un, un cuento cuatro, mm. un para un parecido. Un grupo de personas desilusionadas pero curiosas nos reunimos para rebatir sobre temas sin solución. Al final todos nos quedábamos con las mismas dudas. Continúa Nuria y sobre la belleza de ese inútil, pues mil veces discutimos sobre ella, Una vez decía que la belleza está está en la salud, otro que está en los, col en los colores, aquel que, es, que está en la juventud, y el siguiente que está en la salud. también, Muy bien, gracias Muria. Cuidado, eh, que pues, oh, eh, te, te paramos por encima, Laura. tránsito. Eh, ¿Puedes ponerlo? Sí, se ve bien así. Ahora Sí. Sí. sí. Soy hola. Hola, Antonio. hola, Antonio, perdona, sé podéis hola. continuar, Carvajal. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿Antonio me oye? Sí, sí, sí te escucho. escucho. ¿Antonio me escucha? Sí, sí, te escucho de acuerdo eh, podéis continuar leyendo Carvajales de Alba Zamora eh, podéis continuar eh, podéis empezar otra vez a leer desde el principio Carvajales de Alba ¿Es que no se os escucha bien eh... Mónica, te toca a ti. Eh, voy para allá. Sí. Grupo... Eh... Uh -huh, vale, empiezo, ¿no? Sí. Vale, un grupo de personas desilusionadas, bueno, un parecido, que se me ha olvidado el título. Un grupo de personas desilusionadas, pero curiosas, nos reuníamos para debatir sobre temas sin solución. Al final, todos nos quedábamos con las mismas dudas. Dis discutir sobre la belleza es inútil pues mil veces discutíamos sobre ella, uno decía que la belleza está en las arrugas otro que está en los colores, aquel que está en la juventud y el siguiente que está en la salud Sigo sí, leyendo Vale También ha había personas que decían que la belleza está en la voz, en la inteligencia o en el arte debe, o en, en el arte debe saber maquillarse eh, ¿Sigo? Sí Vale, Donato Abeu solía está callado hasta el final. Donato, la belleza no es nada. Si a cualquiera de nosotros nos ataca una enfermedad de los ojos, dan igual las arrugas o los colores. Todo, todo, todo eso estaba en nuestros ojos. Vaya sí, gracia. Vaya gracia. Empieza usted por dejarnos ciegos. Ustedes ya están ciegos. Déjenme continuar. Ante todo, supongo que hablamos de la belleza femenina. Eh, Mónica, te voy a decirte una pregunta eh, sobre este libro, sobre este capítulo. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está la belleza? ¿En qué, en, en, en, en qué, en qué está la en, dónde está la belleza? Pues la belleza está en la voz y en, en, en la voz, en la inteligencia o en el arte de saber maquillarse. Correcto, Mónica. Ahora le toca el turno a, a ver, a Paco. Paco, te toca a ti. Ah, sí. Ah, pinga. Ah. ¿Oye? Sí. Sí, sí, te escucho, Paco. P te toca a los autores nadie nos pueden cegar porque si no vemos, usamos. Los dedos para fruta, los cuerpos hasta actúa. Los, los natos vas no conocen la ley. La belleza, por ejemplo. La menú no mina. Es un cocha, lo hizo usted. Hace unos años no se parece en nada la menos gráfica, pero su menos hermosa le ganó una medalla, pero no, nos jugamos La tema, hablamos de la mujer, si no o no, de mujeres hasta siempre. Entonces, todo los ganado, dice usted, merece una mujer motivo y pila. Nuestros más especiales. Bien, eh, Paco, eh, eh, por ejemplo, tengo una pregunta: eh, ¿Por qué? Eh, eh, eh, qué, es, ¿Qué es la Venus? Venus, sí. Co Correcto, pa eh, correcto, Paco. Ahora le toca el turno a, a Juan Fran. Juan Fran, te toca a ti ahora. Oh, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿por aquí? Sí. Escuchen la historia de uno de ha muerto en un país extranjero. Paco. No, sé, ahí es lo que estamos leyendo es lo que estoy yo compartiendo, ¿no? Yo pant pantalla desde el ordenador es tres meses. Esto. ¿De verdad? Una mujer no, y nosotros la vemos hermosa. Escuchen la historia de un amigo que ha muerto en un país de tragedia. Y que no superó una situación amorosa. No voy a decirle el hombre real de mi amigo así que le llamaré Marcelo no. de Marcelo ya, ya, ya. ¿Puedes subir, Toño? Sí, ya. Yeah. Macero era hijo de un señor, matante rico. Su padre había estado casado con otra mujer y había tenido hijos. Mi amigo y sus hermanos, que tenía muy buena relación. Con falleció el padre, sus hermanos cuidaron de él. El hermano mayor se casó la señorita Jacinta. Y Marcelo fue pues, a vivir con ellos a Madrid. Para terminar, la carrera de arquitecto Jacinto Jacinta. Era muy bella y Marcelo se enamoró de ella. Marcelo estaba muy, a ver, gozando y trató de ocultar sus sentimientos, pero fue imposible porque Jacinta lo descubrió. Eh, Juan Fran, ¿dónde se fue Marcelo a vivir? ¿Qué? ¿A qué ciudad se fue a, vivi a vivir, La Marcelo, madre? con ellos? ¿Qué falleció el sí. padre y su madre ¿A, eh, a qué ciudad se fue? Eh, a, ¿A qué ciudad Sí, correcto. Ahora ¿Sí? le toca turno a Anton Antonio. Antonio, te toca. Sí. ¿Sí? 29, sí. La, la tengo yo aquí compartida en mi ordenador. acuerdo, Antonio? Sí. Marcelo le dijo a su hermano que estaba enfermo, que estaba necesitaba irse al campo a respirar aire puro. El hermano le mandó una casa que tenía en Córdoba, que había agregado del padre de Jacinta. La casa era preciosa y tenía muchas flores. Hermano, allí va a estar muy cómodo. Jacinta y yo nunca hemos estado, pero dicen que es muy bonito. No te va a faltar ni ropa de huido. Algunas historia sobre la hija de el de, de la casa, pero vete tú saber si son fiesta. Cuando Macero llegó a su casa, encargó le recibió con mucha amabilidad. Le encargó su hija Morolita de 20 años, que le antició tenía alguna necesidad le girese el hombro de Marcelo. Cuando fijo su ojo, el joven ella es una copia perfecta. La cinta tenía la misma cara, los mismos gestos, hasta el mismo voz, pero con esto a la luz Marcelo veía sus ojos negros, su ojo negro, suave. Pie y curvas de cuerpo y que hacía. Eh, eh, ¿Cuántos años tenía Manuelita? Esto no soy, Ana. Eh, sí. Ant Antonio, ¿cuántos años tenía la I Manuelita? O tenía 20 años. Correcto. Ahora le toca turno a Aspadeza, Galicia. Las paredes, toca a vosotros. Vale, sigue Sonia. Marcelo conoció atrás de mil cualidades de Manolita. Era una chica limpia, fina, lista, alegre y tocaba la guitarra. Marcelo estaba fascinado y pensó que Manolita era un regalo del cielo. Ya te Eso no se escucha muy bajo. Hoy pues no te escucho. Hasta que un día Manolita aceptó hablar con Marcelo dentro de la habitación. Era de noche y la luz de la luna entraba en la habitación. Manolita estaba apoyada en la oreja. Marcelo. Marcelo entró en la habitación, temblando de la emoción. Se buscaba la letra, con sus brazos y suspiró su nombre a pleno blanco. ¡Vale, sigue Rosa! Marcelo suspiró y dijo el nombre de Jacinta, desde lo más profundo de su corazón. Al oírse a sí mismo decir ese nombre, retrocedió, salió corriendo y se encerró en su habitación. Pasó la noche llorando y decidió irse a París. Al amanecer, se fue. ¿De qué color eran las flores, Aspadeza? El aroma de las flores, ¿de qué color era, eran? Blancas. Correcto. Ahora le toca el turno a eh, eh, Angelita, te toca. Comprende. Comprende, Comprenden ustedes, ustedes a Marcelo, pero Marcelo solo existía facilita. Eso es, Marcelo pensaba que se libraba de sus sentimientos, pero en realidad caía en ellos de, ple, de pleno y la belleza tan, tan bella era Manuelita como Jacinta Marcelo es un idealista y un soñador todos lo somos y la belleza es una idea, una gota de ilusión para, para que usemos cada, cada uno eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es eh, Marcelo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa persona, Marcelo? Pues admiraba la belleza. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a... Eh, sí? Hemos terminado el cuento 4 y ahora mismo sí. vamos a leer el cuento número 5. No, y el cuento también. número 5 eh, le toca el turno a... Eh, Alison. Sí, Alison, sí. te toca a ti. Sí. Vale, sí espera, voy a desactivar un poco los micrófonos. Eh, Alison te toca a ti. ¿Me escuchas? Sí, voy, me pareció y que que aquella mujer me dejaste en paz. Agopé la lección de que te agobiaste. Y el pie como si me tirara un peso de cima. La persona que no entiende nuestro espíritu piensa que es una locura, separámonos de las personas que nos aman, las tías y los animales, agradecen el cariño, pero el hombre más duro e incesible se hará cuando escucha palabras amables y de a la mujer que le ama. Sí, embargo, no es culpa de hombre si le molesta los sentimientos. Sí de especias a otros y si disfruta haciendo daño a personas un buen corso. Lo siento es que yo cuando vi que María dejaba de escribirme cartas de amor con muchas de lágrimas me sentí alegre. Era como un niño de estas de vacaciones y sale feliz a la calle por ganas de vivir. Fui a pasear a los teatros a fiestas y de tu, de tu día deseaba compartir con cualquier mujer, momentos de locura. Era como mi venganza para María. La pobre María estaba pálida y. El Efema. Por mi abandono y mi y mi Alison, ¿cómo estaba la pobre, la pobre María. Estaba pálida y quiste y Efema. Correcto. Ahora le toca el turno a Maricruz. Mari Cruz, os toca vos, Te toca a ti ahora mismo. Adelante. Pero a veces la vida te da sorpresas, que no esperas, y eso fue lo que me pasó. Un día que estaba aburrido de estar con mujeres, entré en un baile de máscaras del teatro real. Después de una hora empecé a aburrirme y pensé en irme a casa a leer un libro. Pero entonces vi a una mujer con una máscara y una capa verde. Tenía un brillo especial en los ojos. Noté que me miraba como si quisiera acercarse y despertó mi curiosidad. Estaba claro que no quería que nadie le reconociera, porque iba sola sin amiga y sin el brazo protector de un hombre. Me dio un huerco el corazón y decidí ir a buscar a la mujer de la capa verde la máscara que parecía una hechicera. Pero había una multitud que me impedía acercarme. Ella empezó a caminar y pensé que trataba de huir de mí. Sentí el deseo de unirme con ella y unir nuestros cuerpos. La mujer desapareció por una de las puertas del salón. Empezamos una persecución de deseo. Era casi como, o sea. Bien, eh, Maricruz, ¿dónde estaban? Sí. No no no no no eran el baile de máscaras, dónde estaban el, en el baile de máscaras. ¿Qué? Yo no. Sí, la pregunta es Maricruz es eh, don, don, don, don, en, en, qué, ¿En qué sitio entró en, en, en, en el baile de máscaras? ¿En qué lugar? En el Teatro Real Correcto, ahora le toca el turno a, a ver a Carvajales de Alba Zamora ¿Antonio nos oís? Sí Vale, hemos quitado el micro, Quedaba el error Venga. Sí. Lees aquí, ¿vale? Arriba. Sí. Recorrí rápido los pasadizos, las escaleras y las galerías. Cuando buscando, ah, buscando. Ah, buscando la mujer con la capa verde y la máscara. Sin duda, ella había descubierto mi deseo violento. Y quería despertarme. Desesperarme. Desesperar. Gracias, Laura. Vale, Francisca. Francisca, ven. No, no, no. A ver, Mira, aquí en grande. Ahí lo lees, ¿verdad? Ahí lo lees. Durante, Durante la persecución, de pronto la veía en Pero al momento ya no estaba. Y la había en otro sitio. No iba corriendo. Yo iba. Yo iba corriendo. Pero ella, ella desapareció. Ella desaparecía. Estaba desanimado, triste y loco, con la boca seca, e imaginada como sería nuestro encuentro. Gracias, Francisca. Vale, Muria. De para qué? Me paré un momento a pensar en la situación. Esa mujer no quería seguir en el baile. Yo quería llamar mi atención y huir. Yo, supe, ¿Se puse? yo puse que iba a salir por la puerta con menos luz y más solitaria y se subiría a un coche sin dejar vaso. Adiviné su estrategia y me cerré el paso. Ella me logró. Por Dios, que dejase marchar. Vale, gracias, Nuria Vale, Transi, A ver, Transi. Nos lo pone Antonio, aquí grande, ¿vale? Venga. Cuando, ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto más que, quieres? Quería, querías irse, irse. ¿Ella? Ella. ¿Más? más. Quería, quería yo, yo amarla. amarla el, el deseo, deseo de, de aquel mm, momento era mi inmenso inmenso In, y si no ll llega para a pasar a pasar, a pasar gente gente en me me habría habría Caído. Caído. A sus, a sus pies. pies. Muy bien. Ella. El, ella. Estaba. Estaba. Con, contra. contra el, la, la. pared. pared. La, y, y. La. La. Abracé la abracé entre La. La. Súbelo un poco, Antonio. Mm. un venga. Antonio aquí Ah, espera aquí. A ver, su cuerpo, su cuerpo temblaba, temblaba. Y su su sí, respiración, respiración estaba agitada, agitada. Y y su pecho, pecho subía, cambia, subía, subía y bajaba. bajaba. Al al respirar, al respirar muy Rápido. Tenía, tenía la gris, y, más, la, lágrimas en gris, los ojos. Y, y, muy, y, murmuraba, y murmuraba. ¿Qué pasaba cuando tenía eh, Carvajal de Alba? ¿Qué pasaba cuando tenía lágrimas? Que murmuraba eh, entre lágrimas. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Paco. Antonio. Sí. Perdona, mira, el grupo de acuerdos nos tenemos que despedir. ¿Que nos hay que sí. Por Os decimos la próxima fecha en la página web de Planeta Fácil. Vale, gracias. Hasta el próximo día. Hasta, hasta el próximo día. Sí. Ahora Paco, te toca a ti. Yo, yo sin sí quería mi. Mi. ¿Por qué me miraba con eso? Ojo, me villano, el corazón, porque las de movido a todo mi ser no oye. Mi voz alteraba por emoción, no me he hecho un pongo loco. Quiero que voy a dejarte capaz así. No te seguiré hasta el fierno y no para de tu mirada a tu actitud jitario, me dice que me siente amor ella cometió locura venir para acercarme a ti para tu mirada lloró en no tu palabra de amor por esa misma palabra si la máscara daría mi sangre tú dices que me adora con so esta capa verde si, si la unidad me me sin la máscara Pegado mío, me ha dado a casa solo porque no veía mi cara, mírame, con pelead, mirame ya, no te volver mírame nunca jamás. ¿De qué color era la, la, la capa que, que llevaba la, la, la señora? Eh, ju, eh, Paco, ¿de qué color era? Me vene? Sí, correcto. Ahora eh, le toca el turno a Juan Fran. Juan, Juan Fran. Ella Se quitó la máscara y era la pobre, la parida y abandonada María. Corrió al coche y se fue. Desde este triste. Momento aprendí que lo único que nos transforma es una capa verde y detrás de la, de la máscara se oculta el viejo desengaño. ¿Qué se oculta? ¿Qué se oculta debajo de las máscaras? juan eh, eh, Juanfran. A ver. Se oculta el viejo desengaño. Correcto. Eh, ahora le toca, eh, ya hemos terminado el, el, el cuento número 5. Eh, vamos, eh, wow. vamos a empezar el, el cuento número 6. Y sí. empieza el, el, el, el, el cuento eh, Mónica. ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿Verdad? Vale. Sí. La, la noche era fría, helada. El viento soplaba y la lluvia caía fuerte, en ráfagas y chaparrones. Marta se había acercado dos o tres veces a la ventana, pero entonces la luz un rayo y el sonido de un trueno le asustaban. Parecía que en la casa se, le iba, se iba a caer. Al, alguien llamó a la puerta. Marta pensó que no era prudente abrir, porque ningún veci, vecino honrado saldría a la calle esa noche tan espantosa. Solo las personas malvadas son capaces de resistir el viento y la lluvia para buscar aventura. Marta debió pensar que la persona que tiene un hogar, un fuego para calentarse y una madre, hermana o esposa a su lado, no sale a la calle en plena tormenta en enero. Pero Marta sintió la necesidad de ayudar porque era buena mujer. Marta, ¿quién llama? Hombre, un viajero. Eh, ¿Qué pasaba en esa noche, Mónica? ¿Qué, qué, qué tiempo hacía? Pues, ah, eh, ¿cómo? Ah, eh, vale. ¿Cómo era esa noche? ¿Qué tiempo uh -huh. ah, hacía? Vale, fría, fría y helada. Correcto, Mónica. Ahora le toca el turno a Angelita. Angelita, te toca. Marta, Marta quitó el cerrojo y dio la vuelta a la llave El viajero entró y la saludó Y la saludó de forma adecuada Él se quitó la capa, empapada y se acercó al fuego Marta no se atrevió a mirar Estaba arrepentida de abrir la puerta él era un hombre joven con buen aspecto rubio, con la cara linda triste y con aires de señor, acostumbrado a mandar. Marta estaba confundida con la situación. Preparó la cena y le ofreció al viajero la mejor habitación para dormir. Marta no pudo dormir ni en toda la noche. Deseaba que llegara el amanecer, para que el viajero se fuera... Y ocurrió eso. El viajero habló, no habló, de, no habló de irse en el desayuno ni en la comida. Pasaron el día charlando. Pasaron las semanas y los meses. Él mandaba y Marta obedecía. Bien. ¿Qué qué hizo el joven cuando se quitó la, la, la capa empapada? Eh, Angelita, ¿qué hizo? Se acercó al fuego. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Antonio. Antonio de la 40, ¿no? Sí. Vale. Al principio, el viajero era amable. Pero luego. Era caprichoso y desenganable. Marta estaba triste nunca sabía lo que iba a pasar. Andaba por la casa medio loca. El viajero pensaba de enfadar, de risa, rabia y ganato. Marta tenía los nervios de la puerta de la en revés. Entonces la día perdón. Un día el viajero le dijo: Marta, que había llegado de momento de irse. Ella se quedó en móvil y lloró. Su lágrimas llegaron hasta la mano de viejo. Sonría, fue más triste, por tía que aún me moría el viajero. Bien, te dije, yo pues soy un viajero de entendido, pero no pasará siempre. Entonces, Marta, descubrieron que el viajero era el amor. viajero se fue a su capa ya secada para buscar... Otro puerta la llamaba. Marta quedó tranquila, dueña, su hogar, sin susto, sin temores, sin hablar. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó Marta cuando se fue el viajero? Oh, estaba loca. De Corre risa. Sí, correcto. Eh, ahora le toca turno a Maricruz. Maricruz, te toca. No sabemos, lo, no sabemos lo que hablaron Marta y el viajero. Solo sabemos que en la noche de tormenta cuando el viento sopla y la lluvia se estrella contra los cristales, Marta pone su mano en el corazón y presta atención. Por si el viajero llama a su puerta otra vez. ¿Qué, qué, hace, qué hace Marta? Cuando, ...cuando hay una noche de tormenta? Pues pone atención. Correcto. Eh, yeah, correcto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, bien. ¿Qué, qué te han, los, ha parecido eh, esos libros, eh, eh, Angelita? Pues, muy bien. Pues muy, muy bien... Pues, ¿Sí? pues muy bien porque se enteras, se enteras y van cosas que no, no ha oído nunca. Maricruz, ¿qué tal los ha parecido? Y está muy bien compartirlas con todos con todos los compañeros. Maricruz, ¿qué tal os ha parecido ese, ese libro? Esos libros. Oh, muy bien, muy bien. Sí. Sí. Alison, ¿qué tal te ha parecido ese esos libros? Muy bien. M Mónica, qué parte, qué, qué, qué, qué, qué, qué libro te ha gustado más? Que todos. Sí. sí. Car Carvajales de Alba Zamora, ¿qué tal os ha parecido esos esos capítulos? Muy bien. Muy bonito. Sí. Ahora ya hemos terminado de leer esos libros, ahora mismo os voy a decir la próxima fecha de la próxima sesión de Club de Lectura, y es el 4, el 4 de mayo, miércoles 4 de mayo, a las 4 de la tarde. ¿Cuándo más estamos de El 4 de mayo, a las 4 de la tarde. Nosotros estamos... Sí, está. Nosotros sí, estamos de 10 de, de sí Sí, sí. Quería... A, a, a estamos gente, de fiesta. A la, sí, a la, a, la gente, a, la, a la gente que esté fuera, sí, sí, a la sí. gente que no sea de Murcia, por ejemplo, a las 4 de la tarde nos conectamos de la tarde. Ali Antonio? El siguiente? Sí. A las 4 de la tarde, el, el, el día 4 de mayo. Miércoles. de Sí, miércoles 4 de mayo a las 4 de la tarde. Pues muchas gracias por participar en esa nueva, en esa nueva, nueva sesión. Nos vemos el próximo día, 4 de mayo, a las 4 de la tarde. Y vamos okay. a leer los, el, el, el, el, el episodio 7, 8 y 9. Me <risa> <risa> sí. no, no, no. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Adiós, gracias a todos. Adiós, a todos. Adiós. Adiós.